Gracias, presidente. Eh, buenos días, Dion eh, Angustiori. Desde las portavocías de Servicios Sociales e Igualdad de nuestro Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, consideramos que esta moción no recoge todas las necesidades que demanda la situación actual de las familias españolas, pero también consideramos que empieza por un punto muy importante, que son las familias monoparentales, monomarentales. Teniendo en cuenta el dato que ya ha comentado la senadora Edo de que nueve de cada diez familias monomarentales son monomarentales, nos encontramos con una situación que vuelve a dejar en evidencia las políticas de igualdad de este país que no están cubriendo las necesidades más urgentes. Y Vamos a ir a los datos para concretar. Eh, en el informe Análisis y Perspectivas 2017 de Desprotección Social y Estrategias Familiares de la Fundación FOESA, Caritas, nos muestra objetivamente cómo esta propuesta que presenta el Grupo Vasco es necesaria a apoyarla. Según este informe, los datos objetivos sobre las familias desde que comenzó la situación de crisis de estafa en, 2010, en 2007 hasta la fecha actual son los siguientes. La red de protección de las familias ha empeorado o se ha estancado en este periodo de tiempo. Para la mitad de las familias de este país, el 50%, la red de seguridad que tienen hoy es peor que la situación de precrisis en 2007, sobre todo en el aspecto económico, ahorro y afrontar gastos imprevistos. El 60% de los hogares españoles vive sin nada ahorrado. El 70% de las familias de este país ha tenido que tomar medidas de reducción de consumo de energía, lo que es conocido como la pobreza energética, que ya afecta a 5 millones de familias en este país. Según este informe, los espacios de mayor debilidad y riesgo ante la exclusión social serían el 62% de los hogares de familias monoparentales monomarentales, el 81% de las familias numerosas y el 68% de los hogares con menores. Teniendo en cuenta el informe de UNICEF, Equidad para los niños, el caso de España, tenemos datos también muy objetivos. España es el sexto país con más desigualdad infantil de la OCDE y el cuarto de la Unión Europea por delante de Rumanía, Bulgaria y Grecia. El 30% de la infancia de este país se encuentra en riesgo de exclusión social y de pobreza. España es el país de la UE que menos porcentaje del PIB destina a las prestaciones monetarias para familias e infancia. Señores del Partido Popular, volviendo al informe FOESA, el 70% de los hogares familiares de este país no ha notado que los efectos de la recuperación económica que anuncian ustedes haya llegado a sus casas, a sus hogares, lo que significa que en tres años de recuperación macroeconómica la microeconomía o economía familiar sigue igual que en el 2007. El PP ha demostrado y sigue demostrando objetivamente que gobierna para las élites económicas, que son muy liberales, son muy de Adam Smith para las familias, para la atención a familias, a los colectivos más necesitados. Si eres la familia Pérez, Martín o López, no hay nada que hacer, no se interviene. Pero en cambio, si su, con sus amigos del IBES 35, son muy intervencionistas, son muy keynesianos para rescatar bancos, autopistas, para este tipo de rescates sí que hay dinero público. Es urgente que se atienda a las familias. Son el motor del consumo de este país. Su economía del astericidio solo provoca precariedad para muchos y riqueza para unos pocos. Desde Unidos Podemos consideramos prioritario que se atienda a las familias en mayor riesgo de exclusión social, en este caso las familias monoparentales, sobre todo teniendo en cuenta que la pobreza en este país y en todo el mundo tiene rostro y nombre de mujer. Es el momento de que en este país se apliquen medidas de redistribución de la riqueza. No podemos permitir que cada año aumenten las listas de familias ricas, mientras las familias que más lo necesitan no encuentran respuestas a su situación. Es importante que se haga un plan, dar un primer paso, que es lo que ha propuesto el Grupo Vasco ahora mismo en el Senado, y luego ir concretando en más medidas para poder rescatar a las familias y a las personas que más lo necesitan. Muchas gracias.